¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Tora y vamos ahora con otra quest. Eh, como podemos ver, estábamos aquí con Mary, hablando de las de, de las quests, y hoy vamos a hacer la Ability Mutations Exam. Eh, es muy parecida a la anterior, a la que hicimos en el anterior vídeo, lo que esta vez tenemos que hacer la el ataque ya con la mutación realizada entonces mmm, va, voy a recordar un poquito lo que hicimos en el anterior eh, el anterior capítulo nos habla aquí de cómo, cómo es dice que primero tenemos que atacar los, los, los, los enemigos hasta aumentar la resonancia una vez activada la, la resonancia hacer una oleada del cristal y después, eh, ya eso nos va a mutar la habilidad Y de esa manera vamos a poder eh, atacar eh, con, la, con la nueva habilidad Pues, como vemos en Moonlight Slash eh, Vamos corriendo hacia el Goblin y nos la vamos a cargar ¡Sasca, venga! Como vimos, es hacer lo que hicimos en el anterior Y además, eh, bueno, ya lo veremos después Venga, a matar goblin aquí que nos morimos. Toma, coño. Esa fue buena. Ven aquí. Vamos a ver lo que es bueno. Vamos a por ese goblin. Que me está esperando. Toma. 99 de resonancia. 112. Ven aquí, ven aquí. 122. No, lo mismo que hicimos en el anterior, ¿no? Espérate, ese no. ¿Dónde <coughs> se gira? Ahí. Ven. Bueno, voy, tú tranquilo. <toma>, Toma. Venid a mí, Goblins. 135. Y en el siguiente ya podemos hacer la oleada del cristal así que pulsamos L y R y se va a Wine Affinity ahora es un ataque de tipo mmm, de tipo Holy, ni, ni que fuera Pokémon era muy Light Slash pero eh, con, estaba mutada a viento y así es la quest es muy muy muy sencilla pero bueno, es los primeros pasos para, para el juego de, de Final Fantasy Explorers. Pues le damos a Select para terminar la quest. Como pueden ver, quest completa. Los dineros. <ríe> Prime Trend, Todos los objetos que notan. Y el dinero que está. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Si te deseas así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte para no perderte ni un capítulo de estas quests. Pues nada, no vemos en el Adiós.